Que venga más para febo, ¿Eh? donde dejará el sinido son. tú. venga más la Que venga más para ¿Eh? estará el hoy, casinito, son. venga Que venga más la estará el hoy, casinito, tú? venga más Que venga en este sí, nuevo año otro mundo será sí, posible. Los pensionistas, abuelas, abuelos, somos sí. mayores, pero no idiotas. Luchamos a nuestros nietos, con nuestros hijos, con una pensión digna. Llevamos un mundo nuevo a nuestros corazones. Únete, pasa la voz. con dignidad, pensionistas, abuelos y abuelas, todos en las calles de Cantabria, los pueblos de España, todos los lunes en el, en el Ayuntamiento de Santander, Por otro punto posible, por otra pensión con dignidad, una pensión mínima de 1.080 euros, para las viudas también, para, para los carreros de larga generación, para que eliminar el potado de la medicamentos. Es duro. Es duro. Es duro. ¿Por a habíamos quedado el otro día habíamos quedado a no sé día era ahora las pensiones se en este no caminar una ayuda no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Así de menos cuarto para ir a que yo saliera de la abogada los que recogieron. Estuve esperando que me ha un cuarto día y ya me quitó. lucha! ¡También esta es tu lucha! Cueste lo que cueste la lucha ¿Eh? continúa! ¿Tú ¿Está tal, Guardia? ¿Corrido? ¿Corrido yo, lo llamo? Bien, sí, estamos ahí hablando hasta las 8 y de las 9. ¿Estás bien, bien? Nada. ¿Pues ¿Qué? Nos queda cuando empiecen las fiestas, vamos a ir a comer. Ahora no, porque hay mucho lío de panigas. Que haré mucho lío de panigas. Ahora no. Esta noche noche viernes. No la mañana ¿no? y el nuevo. para la, la lucha continuará. Todos los pueblos y coches de España. Hasta luego. Los pensionistas a un punto nuevo nuestros corazones. A nuestros hijos, por nuestros tiernos. ¿Sí? ¡Pasa la voz! ¡Unete a la lucha! La Carta Social Europea nos pide a España una pensión mínima de 1.080 euros. Como mínimo, por una pensión digna, otro mundo es posible. Llevamos un mundo nuevo a nuestros corazones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a, nosotros, a los canales estudiantes. También está nuestra lucha. Y lo que estáis mirando también nos están probando. Eso me lo Y tardado, Déjame que voy ¿Qué puedo decir yo? Ya le bajo, de la voz? Cuatro. ¿Puedo la voz y... Sí, que, quieras, el año 2018. Esperemos que la voz que la que la en un futuro, a principios del 2019, luche por ella, porque las pensiones no son para nosotros. No, son para los chicos y chicas que están trabajando y se van a jubilar y no van a tener pensiones dentro de unos años. Fondo de pensiones. Hay que ser inteligente y leer y enterarse un poco. Y hay que luchar por nuestros hijos, sobrinos y nietos que lo tienen muy mal. Así que pensarlo bien como empezamos el año 19, con deseos de ayudarnos o seguir igual, pasivamente. Pero, bueno, todo ¿Qué tal, chaval? Que nos estáis por un mundo nuevo, por un mundo de sí, no otro, y una pensión no, digna. Porque tengo que salir. Toda la vida trabajando. La pensión no es calidad ni es una ayuda, es un derecho adquirido por toda la vida. Luego nos vamos a... <risa> Tú que nos estás <risa> mirando, únete, pasa la voz. Únete <risa> a la lucha en toda España, en todos los pueblos de Cantabria. Los pensionistas salimos a las calles. Otro mundo es posible, por la justicia, por la dignidad de las personas, por los pensionistas, somos mayores pero no constan. Nos están diciendo que la hucha de las pensiones está vacía, que no hay dinero. Nos dicen que no hay dinero, que tienen que recortar, pues que traigan el dinero que tienen escondido en Panamá. El Fondo Monetario Internacional no quiere aprobar los presupuestos generales del Estado porque dice que hay que hacer más recortes en la ciudadanía, que haga recortes en los paraísos fiscales. Que recuperen el dinero que nos han robado, ¿no? a todos. A hay tanto paz para tanto chorizo. Lo que hay que recuperar es el dinero que nos han robado. Eso es lo que hay que hacer. Han robado el fondo de pensiones para los bancos. Y ahora ellos contratan beneficios, piden recortes en las pensiones y en otros derechos humanos. nos conformamos, seguiremos luchando. Lo que pedimos, primero, pensión mínima de 1.080 euros, como narra la Carta Social Europea. Segundo, las pensiones el IPC del Estado. Tercero, subida al IPC real. Cuarto, decoración de las reformas laborales de 2011 y 2013. Quinto, eliminación del factor de sostenibilidad. Sexto, eliminación de la prueba de género. Séptimo, de establecer la jubilación a los 65 años. Octavo, jubilación anticipada sin precarizar 40 años o más cotizados. Novena, pleno, indefinido y fundamento de la ley de independencia. Y décimo, eliminado todo tipo de copago. por eso salimos a la calle para defender lo que es nuestro. ¿Cuántos años, perdón, ¿cuántos años son de, de cotización ahora por jubilación anticipada? Pues el rayo de la jubilación y anticipada son 37, me parece algo así, o 40 ya. 40 mire, no. ahí está mi padre que tiene casi 44 y tiene 61 años y no se puede subir al todos y te quitan como el 18% estamos aquí proponiendo ¿eh? hay que luchar, hombre muy bien, nos parece somos poco, pero seguimos luchando quieto como el País Ya, pero bueno, nosotros seguiremos adelante. Claro. ¿Qué es de la ¿Esto qué es? ¿De la UGT? No. La vida no, no, no, no. Nada. Nos quieran las No, es que son más que no, no lo creo. vamos a consentir. Millones de pensionistas en las calles. Millones ¿Y de votos una Pasa la, la, la voz a tus hijos a tus nietos. Barcelona, Otro mundo es posible. La directora Lagarde El Fondo Monetario Internacional Dice que no se puede aprobar los presupuestos porque hay que hacer recortes en la ciudadanía. Cuánto gana? Mientras ella se está llevando al mes 27.250 euros y al año 381.508 euros. Esto no es una señora, es una impresentable. No, es como, la, como lo, lo que la permite. Todos son iguales. No, no, no, no. No, porque tú no sabes que no metas Son sueldos brutos dietas, no, aparte. La contar, a ver a quién votamos. Ese es el tema. Para que vaya allí y de guerra. Hay una mayoría de derechas allá. Ya... Antonio Germendi, presidente la derecha, de la, la, la CEE, al mes 8.571 euros. Al año 120.000 euros. Pero unidad es que, la Unida, que este también lo mismo. ¿En qué hacía la cantidad? Y la corrupción están no tiene corrupción en no la Izquierda Unida. No, yo no, llevo años votando en lo... Hay que votar al partido hay que votar... Al... Luchamos por unas pensiones públicas y dignas, por unas pensiones donde la gente puede vivir sobre dignamente, no a las pensiones privadas. El Exacto. Partido Popular y el, y el PSOE, eso tiene ya que ver, desaparecer. Y luego se les... que el Sánchez se lo está cargando. Escúchame. Yo escúchame, no lo estoy viendo, ¿eh? Escúchame, ¿De eh, Es eh... Desde la ignorancia, ¿no? bueno, eh, eh, pero hay que. Yo, no tienes más que ir. la televisión, varias televisiones además, para sacar la conclusión. Ciudadanos, oye de ver de mañana mañana. Miles de millones han robado en el campo de pensiones derecho, es ponerse una ayuda ni cantidad las pensiones, de en se, se, se toda una vida de trabajo, una vida de trabajo, ni que sean de que las de tenemos un salario mínimo unos salarios mínimos de, miserable de 736 euros, mientras que en Estados Unidos son 1.047 euros, Alemania 1.498 euros, Francia 1.498 euros, Irlanda 1.614, Bélgica 1.562. Australia, 1.933. Canadá, 1.261. España, 736 euros. Y dice que se va a hundir el mundo si se sube un salario mínimo de 900 euros. Mientras que los ladrones están ganando unas desorbitadas sueldos de 381.000 euros, de mil, de mil. Eso no es... ¡Ganar! es no, no, es ¡Te van a pisar! ¡Eso se no no, lo que hacer! es que ¡También está esta lucha! de 1950. Este con dignidad, con derechos, los sueldos más altos los tiene el IBE 35, el presidente del UBA 27 millones y 231 mil en acciones, en total 79,7 millones. Señores, de la en la lucha en toda España, seguiremos una lucha el año que viene. Pero que llevamos un mundo nuevo a nuestros corazones. Otro mundo es posible, otras pensiones con dignidad son posibles. Pensión mínima de 1080 euros. La Carta Social de Pega, aquí España, una pensión mínima de 1080 euros. Estamos luchando en todos los ayuntamientos de España, no solamente de Cantabria y de Santander, Ayuntamiento, en, en, aquí en Cantabria, Ayuntamiento de Vestillero, Calezón de la Sal, Castordiales, Laredo, Reynosa, Santander, Torlavega, Parque Lorenzo Cajigas de Mariano, Plaza de la Esperanza de Colindres, Plaza San Antonio de Santoña y ahora también en San Vicente la Barquera. Yeah. por unas pensiones públicas y dignas, no unas pensiones de miseria, para los que vienen el futuro ¿qué pensiones le va a quedar a esta gente? El abuelos, abuelas mayores pero no idiotas en toda España, en todas las ciudades de España, todos los lunes millones de pensionistas en la lucha únete, pasa la voz gobierne quien gobierne este nuevo año las pensiones se defienden llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, abuelas y abuelos, por una pensión digna y por muchas más luchas. Eliminar el copago de los medicamentos, un subsidio para mayores de 52 años, más dinero para la ley de dependencia y que los ricos no se marchen a paraísos fiscales y paguen impuestos. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No lo vamos a consentir. Pasa la voz, únete, lucha, a luchar. Pensionistas, si no luchas nadie te escucha. Estamos luchando por unas pensiones para todas y todo, no solamente por las nuestras. Luchamos por unas pensiones futuras. una pensión mínima de 1.080 euros, unos salarios mínimos de 900 euros, una subvención para parados de larga duración mayores de 52 años, sanidad pública, colegios públicos, No queremos ser muñecos de trapo en mano de capitalistas y banqueros. Cada vez hay más ricos. ¿Por qué? Porque están exprimiendo al pobre. gobernante le estamos pidiendo que se vayan con la ciudadanía y no se vayan con el IBER 35. Primero, pedimos pensión mínima de 1.080 euros como nada a la Carta Social Europea. Segundo, las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Tercero, subida del IPC real. Cuarto, derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013. Quinto, eliminación del factor de sostenibilidad. Sexto, eliminación de la brecha de género. Séptimo, restablecer la jubilación a los 65 años. Octavo, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados. Morena, inmediato funcionamiento de la área de dependencia. Décima, eliminar todo tipo de copago. Por eso salimos a la calle, por defender lo que es nuestro. están amenazando Bruselas de hacer un plan de pensiones privada que quiera cobrar mañana la pensión. Pero ¿cómo se va a hacer uno, un plan de pensiones privada con la mierda de salarios y pensiones que nos están dando? Eso es imposible. Eso lo pueden hacer los grandes consejeros de las grandes industrias, los políticos, los banqueros, los capitalistas. Cantabria ido a la Constitución Estatal en defensa de unas pensiones públicas y dignas. Hacemos un llamamiento a todas y todos los pensionistas y ciudadanía en general para que asistan a estas concentraciones en Cantabria. Los pensionistas no es una limosna ni una ayuda en que el Estado regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido por la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral.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 Que la Unión Europea y los Estados miembros lo someterán a debate en los próximos meses. No al copago de medicinas, pensión herdina de veredad, subida al IPC real, cumplimiento de la ley de dependencia, únete, acompáñanos. blanco. La única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no vamos a abandonar, seguiremos todos los lunes en todas las plazas de toda España, luchando por unas pensiones públicas y dignas, no a las pensiones privadas. Si nos movemos, cambiamos todo, con la excusa de la crisis y también antes de haber aplicado medidas antinacionales, recortes de derechos sociales, laborales, políticos, como la ley Mordaza, abuso del medio ambiente, que nos ha arrastrado a la precariedad y a la desigualdad. tiene que estar al servicio de la población para cubrir sus derechos. Conquistar derechos, sanidad pública y la calidad de educación gratuita en todos los niveles. Derecho a una vivienda digna, pensiones públicas y dignas, la ley de dependencia por todas las personas con necesidades, en defensa de nuestros ríos, mares y agua, pública, nuevo modelo energético por un transporte público y social. Blindaje de pensión en la Constitución. El pato de Toledo es un camelo que no ha servido para nada.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 que el próximo año 2019 sea mejor que 2018, que se suban los salarios y las pensiones, y que parte de la gente que está en las instituciones ahí trabajando salga a la puta calle. ¡O no las pensiones de miseria! ¡O no las pensiones privadas ¡Tenemos una pensión digno por derecho, toda la vida trabajando! Estados Unidos más será vendido. en la lucha, lunes lunes. En toda España. Ahora no nos movemos. Estamos viviendo muy bien. Pero nos están amenazando Bruselas que hay que hacer un plan de pensiones privado. Pero claro, ya igual, eso no va a llegar. Pues sí llegará, sí, sí llegará. Pero tendrás que hacerte un plan de pensiones privado. Pero a cambio... Tendrás que entregar tu vivienda. Si no, te lo van a hacer. La banca siempre gana. los políticos que están diciendo que hay que decir más viva rey en todos los sitios y yo digo sí para que lo están desahuciando para que están cobrando unas pensiones de miseria para que lo están cobrando unos sueldos ridículos para que los echan de su casa eso es pueden decir viva rey que estamos ya, vamos. Con los sueldos que están ganando esta gente que está robando. En Record, gobernador del Banco de mes MES, mil al año. Que eso, eso es lo que está solo a dado a la luz. Ya ven lo que hay detrás. El presidente de la CE 8.571 EUROS AL MES, 120.000 EUROS AL AÑO LEAGARDE, DIRECTORA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL AL MES 27.250 EUROS 381.508 AL AÑO 300.000 EUROS AL AÑO Hay que anotar por que más duras, ¿eh? Como decía quien era nadie España va bien, España va bien. <risa> ah. Para que... pero qué? Bueno, sí no El chalá, el para ¿cómo se llama? La se llama